Continuando con el módulo de convertidores para energías renovables y tracción, hablemos de la generación eólica. O sea, los sistemas de energía eólica presentan un rápido crecimiento a partir de ahora. Producen más energía que cualquier otra fuente de energía renovable, aparte de las centrales hidroeléctricas. El viento es menos intermitente que la luz solar y una turbina eólica ocupa menos espacio que un arreglo solar de potencia comparable. Son las turbinas eólicas grandes de tres palas de eje horizontal van con potencia nominal de varios megavatios cada uno. Por lo general se agrupan en parques eólicos comerciales. Uno de los principales inconvenientes de las turbinas eólicas es simplemente el grado de contaminación visual que presentan, adicionalmente los problemas que pueden presentar con la fauna silvestre, sobre todo con las aves, por el proceso de giro que producen las turbinas. Las turbinas pueden tener varios diseños y éstas se abren poco a poco o lentamente hacia el mercado residencial de energías alternativas pero aún son relativamente caras para su uso práctico. Tenemos desde aerogeneradores que se utilizan en yates a aerogeneradores con utilización para fines domésticos o de edificaciones, como lo podemos ver en la figura. La potencia aerodinámica de un aerogenerador corresponde a la cantidad de potencia extraída a partir de la velocidad del viento. Y como vemos, tiene una relación cúbica con la velocidad del viento. Y eso lo podemos ver en la ecuación número 1, donde ρ representa la densidad de aire, cp el coeficiente de potencia, a es el área barrida por la pala y w la velocidad del viento. El coeficiente t de potencia. Depende fundamentalmente de la velocidad tangencial de la punta de la pala. Y esta está definida con el coeficiente GAM, lambda, que es igual a bt sobre la velocidad de giro. Que lo vemos en la ecuación número 2. Entonces, en aerogeneradores de paso controlado, CDP, también depende del ángulo de inclinación de la pala ya que el ángulo de inclinación de la pala va a traer que el viento haga que ésta gire más rápido o más lento. Entonces lo vemos en la gráfica, como el coeficiente CP depende de la velocidad del viento, habiendo un gamma óptimo, es decir, un MPP, para un ángulo específico de inclinación de la pala, podemos extraer el máximo de energía del viento. Entonces para optimizar la potencia extraída de una turbina eólica es necesario variar la velocidad tangencial de la punta de la pala en función de la velocidad del, del viento con, con el fin de obtener el lambda óptimo. Esto lo podemos ver en la gráfica. Vemos que a partir de una cierta velocidad no podemos extraer más energía del viento. De hecho para ráfagas huracanadas la pala se coloca en posición que no evite el giro de la misma para evitar los daños en el aerogenerador. Ya que la velocidad sería tan alta que desde el punto de vista mecánico podemos ocasionar daños a la estructura. Entonces con el aumento de la velocidad de viento, el óptimo de la relación de la velocidad de la punta de la pala se mantiene hasta que la turbina alcance su velocidad nominal y el generador ...impulsado por la, la turbina, produce su potencia nominal. Un aumento adicional de la velocidad de la turbina... ...debe evitarse para proteger el generador de sobrecarga. En este punto, el control activo de la inclinación de la pala ...se emplea para reducir la captura de energía de la turbina... En turbinas sin control de inclinación de pala, se producen pérdidas aerodinámicas. La pala tiene forma tal que el suave flujo del aire alrededor de las cuchillas se vuelve turbulento cuando la velocidad del viento supera un umbral especificado y las fuerzas que actúan sobre las palas disminuyen. Si la velocidad del viento excede el valor llamado de corte, PCO, la turbina se detiene para evitar daños estructurales. Entonces, en este tema, hemos visto de manera genérica y muy poco detallado, cómo es el proceso de generación en una turbina eólica, cómo la velocidad del viento influye cúbicamente con la potencia generada, cómo el control del ángulo de inclinación de la pala repercute sobre la velocidad tangencial de la misma y cómo esta velocidad tangencial es utilizada para poder extraer el máximo de potencia dado la estructura, el perfil y la resistencia mecánica que pueda tener la turbina en un momento dado. Los invito a ver el siguiente tema donde hablaremos de los convertidores que se utilizan para extraer esta energía de los generadores que son accionados por el viento a través de una turbina eólica para su interconexión con el sistema de potencia. Gracias por su atención.